Bienvenidos al día del informativo de la televisión universitaria. Buen día, Jorge. ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Buenos días, Florencia. Buenos días, audiencia. Aquí estamos con mucha información de la Universidad Nacional de Misiones, como cada día, ya llegando al final prácticamente esta semana. Así es, pasó rápido esta primera semana de programas, de entrevistas. Para hoy tenemos eh, variados temas, tenemos eh, análisis de eh, información regional, información también internacional, de la mano de Jorge Almada. Eh, analista internacional eh, y también eh, por otro lado temas ambientales vamos a tener el segmento de Anaí Fleck Gena Ambiental que ha regresado con algunos temas interesantes y también Juan Furlan con su eh, con su segmento volver a la naturaleza que nos tiene preparado para el día de hoy bueno así mucha información recordamos también estamos con mucho contenido acerca de los 50 años de la Universidad Nacional de Misiones, el 16 de abril, cumplimos justamente eh, aquí en la universidad. Y bueno, estamos repasando a través de UNAM Transmedia y nuestros medios de comunicación todo lo que es la historia de la Universidad Nacional de Misiones. Así es. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con el desarrollo de todo esto. Estamos en el segundo bloque de Al Día, el informativo de la Televisión Universitaria y vamos a charlar con la Magister Anaí Fleck, ella nos viene a hablar acerca del cuidado del medio ambiente, eh, de higiene ambiental, retomar un poco este segmento donde hablábamos de temas tan importantes y tan interesantes para que eh, entre todos eh, tengamos esa conciencia del cuidado del medio ambiente y no solamente este tema, sino temas relacionados. Así que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Florencia. Bueno, recordar qué era gen ambiental, sí. ¿no? Hablábamos eh, con gen ambiental de buscar un gen que tal vez no existe, pero que lo podíamos llegar a desarrollar a través de ejemplos de acciones y de distintas. Eh, maneras de mostrar que tenemos algo adentro que nos relaciona con los ecosistemas y nos hace sentir mejor. ¿no? Entonces de esa manera estábamos buscando este gen con eh, los ejemplos que llevaban adelante algunas personas íntimamente o altamente comprometidas con la naturaleza. A partir de esto empezamos a pensar en cómo se cruza este concepto de gen ambiental con la educación y me preguntaba y, y le quería preguntar a la audiencia, ¿qué piensa si es posible educar a nuestro ADN? ¿no? Y lo, lo cierto es que el ADN tiene una, un mensaje ¿no? y cuando nosotros mandamos un mensaje ya, ya está, quedó escrito. Claro. Y si lo borramos es peor. Ajá. Entonces, eh, a esto preguntarnos cuán, cuáles son las cosas que podemos aprender e incorporar. En lo que sería nuestra plasticidad genética, esta posibilidad de adaptarnos que nos permitió llegar al día de hoy a nosotros y a tantas otras especies respondiendo a las variables que el ambiente nos va imprimiendo. Ahora... A diferencia de lo que pasaba con anterioridad, que era el ambiente que imprimía variables sobre los eh, organismos y los organismos se adaptaban, ahora el ambiente resulta que se tiene que adaptar a las variables que nosotros estamos poniendo o, o imprimiendo. Y esas variables se llaman nada más y nada menos que impactos. Entonces, empezar a pensar cuáles son estos impactos y sobre qué eh, actúan. Y actúan sobre los procesos y sobre los, los procesos ecológicos y los organismos que habitan los distintos ecosistemas. Sí. Y si pensamos puntualmente en las ciudades, estaría bueno hoy pensar más que nada en las ciudades e ir con el tiempo hablando de los ecosistemas rurales y después de los ecosistemas naturales. Tenemos que preguntarnos cuáles son las cosas que hacen que necesitemos sí o sí de eso para estar bien. ¿no? Porque parece que todo es gratis. En la naturaleza, que lo único que tenemos que pagar es la luz, el agua, algunos servicios, la tecnología de la cual nos nutrimos, pero el resto pareciera que no lo necesitáramos. Y, y hay preguntas como ¿cuánto pagarías por una inhalación de aire puro? ¿O cuánto pagarías por eh, en la hoja más verde para tu ensalada? ¿No? Entonces, ahí estamos hablando de fotosíntesis, estamos hablando de puración del aire, del servicio que brinda la naturaleza por el solo hecho de existir y estar en funcionamiento. Entonces, la pregunta a la audiencia, uh -huh. eh, a, a la teleaudiencia, la pregunta a vos por ahí, Flores, sí. eh, decime tres cosas de las cuales vos prescindís totalmente para vivir, ¿no? Sí, el, el oxígeno, el aire. El aire? Eh, el agua, que es fundamental. Y, y bueno, y el, el, también los árboles, el cuidado de que nos da el oxígeno. El, el, alimento, el alimento también sí, sería. Sí, Entonces, sí, sí. básicamente, eh, o, o yendo un poquito más atrás, nuestras necesidades básicas sí. siguen siendo las mismas que las de cualquier otro organismo. Sin embargo, nos sentimos distanciados, superiores o distintos al resto de la naturaleza. Pero necesitamos básicamente lo mismo que una planta, que un mapache, que un cuatí, que un pez que está... Y dañamos tanto, ¿no? Por ejemplo, hoy estábamos hablando del tema de, de, del uso de plásticos, el excesivo uso de plásticos, el packaging, de todo, todo lo que es marketing de las empresas y, y demás. Que tanto dañamos con eso la naturaleza, ¿no? Y, y no somos conscientes en el día a día. Tal cual. Y además eso también proviene de la naturaleza mm -hmm. misma. Claro. Entonces... Empezar a gestionar y cuando uh -huh. decimos cuidar la naturaleza, cuidar el arbolado, cuidar o regular el uso del agua, uh -huh. empezar a pensar cómo lo estamos utilizando para nuestro beneficio. Y desde ahí ir preguntándonos uh -huh. de dónde viene, hacia dónde va, y conocer los circuitos. Esa cosa de que cuando tenemos un teléfono sabemos que lo podemos cambiar. Claro. ¿no? Quiero cambiar mi teléfono, entonces llevo el viejo. Uh -huh. Y con el agua es probable, es posible... ¿Poder reutilizar el agua? ¿Es posible reutilizar el plástico? Sabemos a todo esto que ya hay, hay tanta información, hay tantos talleres, prácticas y, y demostraciones, ¿no? Que sí, es posible. Ahora, ¿lo llevamos a cabo con los recursos vitales de agua, aire y alimento uh -huh. que nosotros necesitamos? Entonces, a esto pensar que si viene de la naturaleza, tanto más hay que cuidar a esta naturaleza y el proceso desde su nacimiento hasta su senesencia, en cualquiera de sus facetas, vamos a ir interviniendo nosotros como seres humano desde un comercio hasta un consumidor común sí. y a esto preguntarnos cuánto de todo esto nos hace bien en ese proceso. Sí. Entonces, ¿intervengo en los procesos de generación de los recursos vitales que yo necesito? Sí. Y ahí aparecen algunas incógnita, decir, ¿en qué procesos? Claro. Y si sabemos que los alimentos vienen de los árboles, uh -huh. si sabemos que tantas otras especies necesitan para su vida la fruta y esa fruta que está en ese árbol, que está en un patio, que está en una plaza, en una vereda, ¿lo cuidamos o no lo cuidamos? Uh -huh. Entonces intervenir indirectamente también es lo que tenemos como propuesta, como individuos. Y de pronto saber que todo esto hace a uno de los cuatro servicios ecosistémicos ya lo hemos hablado muchas veces uh -huh. al de los servicios ecosistémicos culturales los valores espirituales puntualmente, uh -huh. una faceta en nuestras vidas, que muchas veces preguntamos ¿cómo te estás alimentando espiritualmente? Y la respuesta es un silencio rotundo y está perfecto, ¿por qué? porque por ahí empieza, por uh -huh. el silencio ¿no? en ese silencio donde vamos a ir indagando cuán bien o cuán mal nos sentimos uh -huh. a, a, de modo espiritual uh -huh. ¿no? los valores socioculturales los valores culturales o eh, los valores espirituales, son estas cosas que nos alimentan y son sumamente intangibles, sí. pero que le hacen a una respuesta tangible. Entonces, regar un árbol, ¿no? regar una planta, fíjanos si el suelo está lo suficientemente nutrido, uh -huh. o si está lleno de escombros, o si de pronto se depositaron residuos en la base de un árbol, o lo llenamos de cemento hasta uh -huh. el tope. Entonces, estas cuestiones son las que pueden llegar a ayudarnos a través de acciones que son estos, eh, estos eventos intangibles uh -huh. que se reflejarían en algo sumamente material que nos trae beneficios directos a nosotros. Uh -huh. Entonces el cruce de la educación en los genes que nosotros tenemos hace a que nos volvamos un poco más sensibles a una naturaleza que no hace más de 500 años teníamos a flor de piel eh, uh -huh. muchísimo. Yo siempre le pregunto a la gente ¿cuánto hace que hay supermercados? ¿no? hace muy poco en cuanto sí. a, a la historia de la humanidad en sí. Con claro, todo, la ropa, todo, los productos en general. Es, es la, la envasos, primera ¿sí? era de industrial ¿no? sí, la sí. que nos pone una, una limitante uh -huh. entre creer que no somos tan naturales o tan hermanos o tan parecidos eh, en cuanto a necesidades. Uh -huh. Entonces, empezar a pensar uh -huh. cuáles son nuestras necesidades básicas cuáles son los procesos que atraviesan esos objetos o elementos de nuestras necesidades básicas y cómo intervengo, de manera directa o indirecta. Y saber que cuando intervengo de manera indirecta se refleja directamente en esos valores culturales que todos poseemos y necesitamos y muchas veces no, no conscientemente los alimentamos. Anaí, ¿vos estás brindando talleres actualmente? ¿Cómo Se vos... están brindando siempre talleres a demanda y eh, también en un cronograma que ya tenemos armado eh, a nivel de la Universidad Nacional, uh -huh. tanto en la Facultad de Ciencias Exactas como en la de Ciencias Sociales, ¿sí? en, en las carreras que, que soy docente y también de manera abierta a través de extensión, ¿sí? principalmente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Y, y esto tiene que ver con los servicios ecosistémicos, que es parte de lo que estamos hablando, y con sí. la, la calidad de vida humana sí. que tanto necesitamos y la cual empieza a deteriorar los servicios ecosistémicos en medida que nos empobrecemos. Sí. ¿Sí? Poblaciones pobres, estoy hablando a nivel económico, marcan un deterioro en los ecosistemas. Sí. Entonces, eh, por supuesto, nada que ver con lo que produciría por ahí eh, una industria, pero sí eh, son esos los hábitats donde nosotros estamos. Entonces, con más énfasis debería importarnos y empezar a caminar sobre un terreno que conozcamos el funcionamiento de los ecosistemas, porque en Bien. definitiva no estamos hablando de otra cosa que cómo funciona un árbol, cómo funciona un arroyo, cómo funciona un agua uh -huh. subterránea. Bien, ¿no? Anaí, te agradecemos un montón. Así que Gena Ambiental sigue este año. Para todos los que... Vamos a seguir buscando están, el gen sí. o educándolo uh -huh. ¿sí? a través de, de esto, los servicios ecosistémicos. Bien, ¿te vemos el jueves que viene? Dale. Dale, Gracias. buenísimo. Gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa y ya seguimos aquí en El Día. Continuamos al día por UNAM Transmedia, la televisión universitaria misionera y ahora recibimos al licenciado en Antropología, Jorge Almada, con su bloque El Mundo al Revés. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este segmento sobre temas internacionales llamado El Mundo al Revés. Un segmento en el cual, siempre decimos, tratamos de entender lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Un mundo convulsionado en una disputa global. Por un lado el campo unipolar, ¿no? eh, anglosajón, y por el otro lado la posibilidad de un mundo multipolar. Estamos en el año 2023, podemos hablar de que estamos a un año de eh, un conflicto bélico que se desarrolla todavía en Ucrania, en el este de Europa, y a un año eh, ha sucedido y están sucediendo eh, muchas cosas, y entre ellas, de, luego de cumplido el año, el pasado 24 de febrero del año 2023, un año de la operación especial eh, militar que desarrolla Rusia en Ucrania, eh, el bloque multipolar, es decir, sobre todo las cosas eh, protagonizado por la República Popular China, ha presentado una propuesta de 12 puntos para encontrar la posibilidad de paz a este conflicto. Entre estos 12 puntos se pueden leer y se ha propuesto desde China, por ejemplo, abandonar el pensamiento de la Guerra Fría, detener las acciones bélicas, pensar y empezar a construir eh, propuestas para los refugiados, crear una zona desmilitarizada y, por otro lado, atender a eh, los refugiados y a la política humanitaria eh, sobre refugiados que ha generado y está generando este conflicto. Y para conversar sobre este particular, eh, es para nosotros un gusto, un placer comunicarnos con Erika Jiménez desde La Plata. Ella es eh, periodista y analista internacional en la agencia PIA Global. Bueno, una eh, compañera, una profesora que está formada específicamente en esta cuestión. Eh, te saludamos aquí, eh, Erika, de, desde el noreste de la patria grande, como siempre decimos. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Me escucho bien. Buen día a todos y a todas. Muy buen día, Erika. Bueno, un poco comentábamos, introducíamos estos 12 puntos, pero ¿qué podríamos agregar y un poco cómo se ha desarrollado esta propuesta? ¿Qué repercusiones existen? ¿Qué se está jugando ahora con respecto a esta propuesta de los 12 puntos? Bueno, la propuesta de China fue bastante interesante porque en este planteo que decías antes hay una especie de occidentalización del problema y lo que se está viendo es que hay una... ...opciones a esa occidentalización del, del problema que viene a representar China. Bueno, En este caso es los 12 puntos como una propuesta de paz, como una propuesta mediadora... ...pero que a ninguna de las dos partes le es suficiente. En el caso de Rusia la respuesta fue que no hay, eh, digamos, un escenario para poder eh, terminar con la guerra... ...para poder llegar a la paz ni siquiera a conversaciones... Y por el otro lado Occidente habla de que China no fue lo suficientemente fuerte con Rusia, no habló de invasión, no habló bien de Ucrania, no ha mencionado ninguna de las cosas que Occidente plantea. Lo interesante de China es que plantea esta tercera posición, sobre todo de lo que mencionabas antes, pero habla de la exportación de cereales, habla de la crisis alimentaria que está generando la guerra. Entonces, digamos que China plantea algo más mediador, hablando desde o para el sur global. Me parece interesante eso, ¿no? De no plantear dos alternativas, tanto de Rusia como de Occidente, sino también de la, los países que están sufriendo crisis alimentaria, crisis energética, crisis climática, que son los del sur global. Bueno, como bien decías, una propuesta que se desarrolla hacia el sur global en la posibilidad de un mundo multipolar donde digamos como una propuesta hacia el sur global, eh, tendríamos nosotros, como eh, Argentina, como una región como la nuestra, como el noreste de la patria grande, algo que plantear en ese sur global. Dos cosas, Erika, por ahí para puntualizar. Un, una cuestión está eh, con respecto a la apertura de la comercialización de granos, sabemos que es algo que eh, impacta en la alimentación a nivel mundial. Y por otro lado... Eh, eh, también eh, la agenda diplomática que está manejando eh, China hacia Bielorrusia, eso me gustaría también que comentes porque es algo reciente este viaje del presidente Lukashenko a, a Beijing. Sí, eh, hay un montón de cosas por ahí para destacar en este, en este espacio tan corto. ¿no? Eh, mencionar antes que antes de estos 12 puntos, Wang Xi, que es el representante internacional más importante que tiene el Partido Comunista Chino, que antes era ministro de Relaciones Exteriores, estuvo en Rusia, eh, estuvo con Putin, hay muchas fotos que lo, que lo ven, digamos, de muy cerca, y digamos que China está siendo un aliado muy importante en materia económica de Rusia, eso hay que decirlo también. En este, en este escenario multipolar, China es un gran aliado económico de Rusia, no le vende armas, y, y las autoridades chinas lo han desmentido, pero sí, hay que, hay que ponerlo, digamos, por eso no es tan mediador, eh, en términos más aliado de Rusia. Eh, después esto que hablabas de, de Bielorrusia es importante porque Bielorrusia es bastante opuesto. Vieron que, que plantea algunas, algunas, algunos matices con el tema de, de la guerra en Ucrania. Eh, además, también eh, Scholz hace poco en alemán, eh, europeo, fue... a. Uh, eh, estuvo, estuvo en China bueno, el año pasado, ¿no? pero bueno, también eh, hay ciertos matices ahí que a China lo tienen como eh, alguien que no está aliado en esta guerra de Rusia. Si bien es importante lo de Lukashenko, yo no lo pondría como lo más relevante de la semana, sino como algo que viene haciendo China en relación a los países tanto europeos, puede ser también eh, Turkmenistán Kazajistán, que son los de Asia Central, ¿no? que también está teniendo ...bastante relevancia en este Senado. Bueno, ahí recién escuchamos eh, la, la importante intervención de Erika. A ver, ¿no escuchas escuchás ahí, Erika? ¿Escuchó? ¿Ustedes me escuchan a mí? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Eh, bueno. Mencionabas no esta no cuestión, digamos, de, de las relaciones diplomáticas... ...que China está trabando con Europa... Y que el viaje, digamos, del presidente de bielorruso es parte de eso, pero hay otros elementos también, decías. Claro, eh, sí, que retomar lo que es Asia Central, que me parece que acá en adelante, por lo menos este 2023, hay que mirar muy de cerca, ¿no? De Kazajistán, mm. Turkmenistán, todos los que terminan en Están, bueno, tienen gas, eso también, hay que decirlo. Eh, algunos países están más aliados a Rusia, otros están más aliados a China y otros están más aliados a... Eh, la parte más occidental en conjunto, que digamos ahí, cuando decimos occidental, en general hablamos de Estados Unidos y Europa, pero también incluimos a Nueva Zelanda y Australia en ese, en ese bloque, ¿no? Más o menos para que nos ubiquemos. Y, y en esto de que decía, de, la, de, la, de mirar a Asia Central, también está mirando, qué sé yo, los Balcanes, vieron como el mundo está bastante más complejo de lo que podemos imaginar, entonces... Eh, ya ni siquiera podemos hablar de derecha y de izquierda, sino de esto, de, de pensar cómo se enfrentan estas crisis. Bueno, esta crisis lo que nos trajo es eh, una crisis alimentaria para el sur global, sí. energética, climática y todo lo que hemos visto que los países más pobres sufren y son los países que hoy en la actualidad están pidiendo que la invasión de, la Ucran de Ucrania no sea lo más importante. La invasión, la operación militar, como ustedes quieran llamarle, no, pero la guerra en Ucrania no sea lo más importante. Porque, por ejemplo, para el G20, eh, los espacios del G7, la conferencia de Múnich, todo es eh, la guerra en Ucrania. Y hay un montón de países que están exigiendo y pidiendo, por favor, que la crisis alimentaria del resto de los países, que son mayoritariamente los países más pobres, se le preste atención. Y eso no, está, no estaría ocurriendo. Entonces, me parece que ahí también hay un quiebre que China está escuchando y, y puede ser un gran referente de esos países que están quedando por fuera de la discusión en la guerra de ucrania. Bien, muy claramente expresabas esto, ¿no? la, la, la irrupción de otras agendas. Y para comentar brevemente, para sintetizar un poco el bloque, siempre trabajamos también con vos eh, las relaciones bueno-chino-argentinas, la inclusión en la ruta BRI y demás. ¿Hay alguna novedad, algún aspecto importante como para remarcar? Eh, por ahora que, que la, el, el, la... Perdón. El que haya ganado en Brasil Lula es sí. muy importante eh, Estaría bueno decirlo también Que Lula sí. es un miembro pleno de los BRICS Entonces es diferente a que Argentina esté con Bolsonaro en los BRICS Bolsonaro no es lo mismo que Lula, obviamente Entonces sí. eh, está, está bueno remarcar eso Que Lula pueda ser un, eh, digamos una palanca para que Argentina pueda entrar definitivamente en los BRICS Por ahora es eso hay problemas tal vez con el MERCOSUR, eso es una complejidad, con Uruguay, Paraguay, eh, pero por lo pronto me parece que lo de Brasil es esperanzador y habrá que esperar qué sucede. Este año en Argentina, como sabemos, hay elecciones, entonces es complejo, claro. pero por lo menos Brasil eh, es un actor muy importante para Argentina. Perfecto, Erika. Bueno, agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu dedicación a este espacio que, bueno, que está a disposición, no solamente en tu caso, sino también de toda la agencia PIA Global, con la cual venimos trabajando ya hace un año eh, al aire. Así que bueno enviarte un agradecimiento a vos en particular y a todo el equipo de PIA Noticias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y de esta manera sintetizamos este bloque El Mundo al Revés con una mirada crítica, una mirada de otra agenda sobre temas internacionales. Así nos acompañaba al día el licenciado en Antropología Jorge Almada con el bloque El Mundo al Revés. Seguimos al día por una Transmedia, la televisión universitaria misionera y en este caso aquí en nuestros estudios nos visita Adrián Cacetay que es el coordinador del centro universitario PYME para hablar acerca de eh, una diplomatura universitaria en gestión y dirección de pequeñas y medianas empresas que se articula con la subsecretaría de la pequeña y mediana empresa y la universidad Nacional de Misiones. Adrián, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? te buenos va? ¿Qué ¿Cómo te va? Bueno, ¿de qué se trata esta diplomatura? Bueno, mira, esta diplomatura es una iniciativa conjunta, eh, como ya dijiste, con, con Nación, eh, que busca dar al, al empresariado PYME y a sus mandos medios herramientas que le permitan lograr el desarrollo y competitividad, más que nada apuntando esas dos cuestiones. Eh, se lo desarrolló de una forma diplomatura, que es la modalidad que se eligió, para permitir el acceso de todas las pymes y de todos los mandos medios, teniendo en cuenta que acceder a una carrera de grado, cuando una pyme ya está en funcionamiento y para el empresario es bastante difícil, y así mismo la, las carreras de posgrado y estas cuestiones. Entonces lo que buscamos con la diplomatura es brindar desde eh, los docentes de las distintas unidades académicas eh, las herramientas que le permitan superar los desafíos diarios de ellos. ¿sí? Por ejemplo, el tema de eh, modelos de negocio, las cuestiones puntuales en el desarrollo y cómo mejorar su modelo de negocio, eh, todo lo que sería la incumbencia de las empresas familiares, ¿sí? entre otras cuestiones. Son, es un, un programa que tiene 10 módulos que recorre desde la parte tecnológica hasta las cuestiones puntuales de costos ¿sí? o eh, el desarrollo de competitividad. Uh -huh. Involucra eh, misiones. Eh, Corrientes, Chaco y Formosa. ¿Hay algún rubro en particular que puede participar o cualquier rubro? Mira, eh, buscamos que participen, lo, lo, lo, lo que nosotros orientamos es hacia eh, toda la cadena productiva. Uh -huh. sí. ¿Las inscripciones eh, hasta cuándo? Las inscripciones son hasta el 7, ¿sí? se pueden inscribir mediante la página web de la, de la universidad, eh, las redes sociales eh, o del Ministerio uh -huh. de Economía. ¿Cuánto dura la diplomatura? El, su, la duración es de seis meses, ¿sí? va a ser una clase semanal, de aproximadamente tres horas, eh, no hay costo de inscripción, es gratuita, uh -huh. ¿sí? eh, y lo que buscamos es justamente dotar de flexibilidad lo que se va, se, se va a transmitir para evitar la, la, la deserción ¿sí? del, del, del empresario y que el empresario pueda apropiarse de lo que la universidad va a transmitir. ¿Tiene mucho de, de, de inculcar por ahí conocimientos prácticos, digamos, aplicables al tal, día a día? Tal cual. La idea es eh, trabajar mucho sobre casos de éxito. Eh, y más que nada, eh, trabajar sobre lo que sería la transferencia entre pares, en este caso empresarios y tomando medios, de cómo ellos fueron afrontando desafíos desde nuestra realidad. Que eso es algo que el Ministerio plantea eh, muy bien. El, al momento de hacer la propuesta, la universidad lo que hizo fue ad, adaptar el contenido a las necesidades de la región. Uh -huh. También se trabaja mucho, con, como decías, con testimonios, digamos, casos de éxito. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, es muy, muy rico. Entender cómo una persona, un empresario, que vos lo conocés de la Cámara, por ejemplo, solucionó un problema, por ejemplo, el tema de trabajar sobre el desarrollo de una red, ¿sí? o un pool de compras. Hoy en día estamos con el tema de la importación, que a veces está, está complicando el, el, la producción. Y, y así son cuestiones puntuales que nosotros, a través de los docentes, vamos a poder transmitir a, al, al empresario. El Centro Universitario PYME, ¿cómo viene trabajando? ¿eh? El Centro Universitario Pyme es jovencito, nosotros tenemos eh, un año, eh, viene trabajando muy bien, ya desarrollamos e implementamos con un 92% en, en la aprobación del PROCER 1 que llamamos nosotros, que es un, un programa que se lanzó para brindar asistencias, capacitaciones y servicios técnicos, a las, servicios tecnológicos específicos a las pymes. Eh, en función a ese PROCER lo que hicimos fue desarrollar... Eh, la oferta de servicios tecnológicos o el catálogo tecnológico institucional de la universidad, que ya está en la página del CUP. Y ahora lo que estamos haciendo es dinamizar y potenciar ese catálogo. El CUP tiene tres nodos, como ya sabía, la vez pasada comenté en, en, en el programa. Uno en Oberá uno en El Dorado y uno en Posadas, con sus claro. respectivos coordinadores. ¿Esto se trabaja a demanda? ustedes hacen un relevamiento también? Un lo que se, en, en este prócer, justamente el que estamos lanzando el lunes... Que es el, el programa 2, vendría a ser lo que vamos uh -huh. a, a desarrollar, son los mapas, que es lo que vos estás planteando. Claro. Es el mapa de, de las demandas tecnológicas que tenemos en las distintas cámaras de la provincia eh, y la oferta tecnológica que la universidad tiene para brindar. Uh -huh. Y lo que buscamos es hacer el match entre esas partes. Claro. Ese es el desarrollo. Hoy día, digamos, por ahí las pequeñas y medianas empresas. Eh antes que optar a expandirse de manera desmedida por ahí, ¿optan por optimizar lo que tienen digamos, sí. y potenciar en capacitación, en incorporación de tecnología? Sí, justamente el tema de la innovación que uh -huh. es lo que vos estás planteando eh, es algo que eh, estamos buscando desarrollar. Hay un gap que es el que nosotros tratamos de, de superar, o sea, la, la distancia entre las investigaciones aplicadas que hace la universidad y cómo la, la PyME se apropia de esa investigación. Es algo que eh, a nivel mundial, no solo en, en la Argentina y, y, y en la provincia, eh, se está trabajando mucho, devolver a la sociedad eh, la, la investigación, a través de la investigación aplicada, eh, lo que nos da como universidad. ¿no? Ah, el rol de ustedes es fundamental porque ustedes están volcando a la comunidad, abriendo la universidad, sí. digamos, a, al día a día, lo que es aplicable en una pequeña y media sí. empresa. Sí, sí, sí. Nos definimos como una estructura de interfase uh -huh que nosotros trabajamos sobre la dinamización de los investigadores, la articulación de estas partes que te decía, la oferta y la demanda tecnológica y eh, lo que se denomina la comercialización, que vendría a ser cómo nosotros efectivizamos ese desarrollo eh, en innovación. ¿Sí? Muchos casos de empresas familiares, se estaba mirando acá en la presentación de, de, de esta diplomatura también. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están hoy? ¿Se van adaptando a los cambios, a, esto, a los tiempos que corren las empresas familiares? Bueno, el, el tema de empresas familiares, por ahí lo que la diplomatura va a trabajar, es eh, lo que vendría a ser el protocolo de empresa familiar. que es, un, eh, es cómo llevar a cabo la transición entre el padre fundador y los hijos o los nietos que continúan que eh, el, en, el, en los números, o en las estadísticas, que una pyme eh, suceda al padre es algo que no se da mucho. ¿sí? Uh -huh. es, es la parte difícil. Y bueno, hay toda una, toda una teoría desarrollada que la, la va a dar el profe Roberto Videc, claro. que es un especialista en, en, en el tema. Hay todo un cambio de paradigma, lo que era antes o lo que estaba acostumbrado al fundador y a la mente o a la, a la sí. materia gris que traen los nuevos, los hijos, los nietos. ¿no? Tal cual, tal cual, sí. Eh, ojalá tengamos buenos resultados y bueno la idea es después que este, esta diplomatura termine eh, en una experiencia de, de que podamos compartir a las, a las siguientes universidades que sean cargo de, de ya este hay antecedentes de, de capacitaciones así de estas características en el centro universitario Pyme en el centro universitario sí de, de, desde el Procer uno lo que nosotros eh, trabajamos fueron muchas capacit capacitaciones con lo que es el fondo de crédito mm. Eh, con el Silicon Misiones y, bueno, desde, desde el, el centro, eh, en forma directa. Eh, en sí trabajamos sobre el ecosistema del fondo de, de crédito y del de Silicon Misiones. Ajá. O sea, que las pymes puedan in integrar el ecosistema del conocimiento también. Tal cual. Uh -huh. esa, esa es la idea, ese es el desafío. Y, bueno, eh, con estas capacitaciones que vamos largando, lo que nosotros vamos haciendo es también conformar nuestro ecosistema. Bueno, muchas gracias, Adrián, no, por, por estar favor. aquí. bueno Adrián Cacetay entonces estaba eh, comentándonos acerca de esta diplomatura que lanza el Centro Universitario Pymes. Se trata de una diplomatura que está orientada, es una diplomatura en gestión universitaria y dirección de Pymes eh, coorganizada con la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y la Universidad Nacional de Misiones. Y Bueno, todos los matices que nos comentaba Adrián justamente a lo que se apunta en el abordaje de este tipo de capacitaciones. Seguimos al día por UNAM Transmedia. Continuamos aquí en Al por UNAM Transmedia y vamos a presentar ahora el segmento Sociedad Orgánica con Juan Carlos Furlan. Amigos, nuevamente estamos en este hermoso espacio de Sociedad Orgánica que nos brinda la Universidad Nacional de Misiones. Y en esta oportunidad traemos a alguien que realmente tiene un valor incalculable la oportunidad de poder conocer de primera mano cuál es la situación real que se está viviendo en la provincia de Misiones en materia de esta extraordinaria escasez hídrica. Sabemos que los campesinos en general, pero también muchos pueblos, están padeciendo la falta de agua y es una situación que se está volviendo cada vez más dramática al punto que los municipios ya no están sabiendo cómo resolver y... Hay muy pocas instituciones, por no decir ninguna, que están realmente conociendo la real situación de lo que se está padeciendo en materia de crisis hídrica, como lo puede conocer mi queridísimo amigo Javier Yudice. Él es eh, perforista de, de oficio ¿sí? y es, créanme, la persona más este, facultada que tenemos hoy en la provincia de Misiones para ...transmitirnos de primera mano qué está pasando en la provincia de Misiones... ...fundamentalmente con las napas, tu oficio es perforar. Javier, contanos un poquito, ¿qué está pasando en la provincia de Misiones hoy? Bueno, Juan Carlos, gracias por el espacio. Eh, estamos viviendo tiempos difíciles con el agua. Eh, desde el 2015 que no se generan precipitaciones de importancia... Eh, en el 2015 salimos de la Corriente del Niño, acá se habla mucho Corriente del Niño Niña, todos conocemos eso. Y de ahí para adelante siempre fue ineficiente la lluvia, eh, ha cambiado el régimen, eh, ha cambiado la cantidad que llueve eh, y eso hace que no se infiltre agua. El sistema acuífero guaraní necesita de precipitaciones para su recarga y no está sucediendo. Entonces, bien, como decías, eh, estamos corriendo el problema de atrás. El Estado hace un esfuerzo sobrehumano, con muchas inversiones y está muy encima, pero siempre quedamos en falencia, digamos, con la provisión de agua de los pueblos, de los privados. Esto atañe a todo el mundo: esto es eh, privado, público, pueblo, eh, iglesia. Hay falta de agua. Todos los años se va agudizando, lo hemos estado monitoreando, cada vez que empieza la temporada de verano y calor se siente más, eh, se ha visto en los arroyos, se ha visto en las primeras napas semisuperficiales y bueno, y los pozos que nosotros hacemos acá en la provincia son pozos someros, ¿qué significa esto? Son pozos de entre 80 y 200 metros. Que no es poco. No es poco, es muchísimo. Nosotros somos una familia ligada a las perforaciones desde el año 76. Pavada de experiencia. Así que tenemos mucha información, conocemos. Cuando a mí me llama un cliente y me dice, estoy en tal lugar, uno ya se empieza a imaginar los clientes que ya hemos pasado por ahí. Y antes íbamos con un margen de error muy chico. Hoy nos estamos llevando sorpresas en lugares que era seguro sacar agua, no sale más, o sale mucho menos, o son pozos que tienen problemas para bombear el agua, no son constantes, ni hablar las localidades, ni hablar las empresas que necesitan mucha agua, que están sufriendo realmente este tema eh, con una importancia mayúscula, ¿no? Eh, todo tiende a ir más hondo y con menos caudal. Y ahí viene otra problemática que es eh, la energía. Tenemos equipamiento para ir hasta los 1000 metros, pero es muy costoso y necesitamos mucha energía para eso, entonces vamos a una chacra, hacemos un pozo de 200 metros y después no hay cómo arrancar la bomba. Y en esto se está trabajando, el estado hace unos esfuerzos, pero al ir agravándose tan rápido siempre estamos corriendo atrás. Eh y también hoy estamos luchando con la falta de insumos de público conocimiento, cómo está el tema de importaciones los equipos de perforación son de desde la punta a la otra punta importados eh, los mismos los, los equipos de bombeo eh, hay faltantes hasta de cable. algo mejoró este último tiempo el combustible, no teníamos combustible para trabajar, eso demoró mucho eh, repartirnos en la demanda somos muchas empresas de perforación eh, y así todos estamos viendo que cada vez eh, el colono, el privado intenta surtirse de forma privada porque el Estado no da abasto. Yo, yo he podido ver en, eh, personalmente de que la respuesta de la mayoría de los municipios en la provincia es la búsqueda bueno de la perforación, la gestión para conseguir la, la famosa perforación. Soy testigo del caso de Cerro Corá, creo que ya estamos rondando 3, 4 perforaciones para el pueblo y no están dando abasto y perforaciones de las que se preveía un determinado caudal y secan prácticamente en, en semanas. O sea, digo, la, la gravedad, no, no, yo no creo que se esté tomando una verdadera dimensión de la gravedad de lo que estamos atravesando, ¿no? Es... Yo creo que estamos eh, empezando todos a charlar, a emitir opiniones. Nosotros lo hacemos de la parte empírica, estamos todo el tiempo viendo qué pasa en el subsuelo. Eh, Ecología ha dado una respuesta eh, ha intentado y lo está haciendo de ver dónde están las perforaciones de cuántos metros, qué caudal, qué pasó entonces se está haciendo un mapa hidrogeológico ah, provincial mira qué importante. que al principio la verdad es que las empresas lo resistimos un poco porque venían a poner orden y, eh, y venían a exigir cosas que por ahí hacían falta pero quedaban incómodas ah, mira. hoy ya estamos trabajando de la mano nosotros necesitamos de esa información también, que surgen de también, no solo de los datos de nuestra empresa, de las otras empresas también, entonces está habiendo un acomodo en ese tema. La verdad es que ha venido bien, Agua de las Misiones está haciendo lo suyo para poder cuidar el recurso. Eh, y bueno, y vamos entre todos viendo cómo paliar esta situación, que realmente se agrava todos los años. Esto va a seguir agravándose. Eso me decía fuera de cámara, ¿no? De que sí. esto, en realidad, eh, lo que estamos viendo es el preludio de algo que está grabándose, de que se va a poner cada vez peor. ¿Qué hacer para cuidar el agua, Javier? Bueno, en muchos lugares del mundo han sufrido toda la vida esto, entonces son más instruidos en el tema. Yo creo que acá hay que empezar, eh, y lo están haciendo, a, a trabajar con el, el agua de las pocas precipitaciones que están habiendo, pero las hay. Eh, ...buscar al, la forma de ir a cultivos que necesiten menos agua... ...actividades que también lo hagan... ...o llevarlas a sectores donde no está el problema... ...la provincia tiene algunos lugares bendecidos... ...que no han sentido esto... ...vos me de San Ignacio... ...San Ignacio está arriba del centro de recarga del acuífero... Perforas 80 metros y estamos hablando de 20, 30 cúbicos hora... ...cuando vos te vas a Bellavista... Eh, y en Bellavista haces 200 metros y si tenés 1.000 litros hora eh, es para festejar. Increíble, porque no y está tan lejos tampoco. No está tan lejos, está a 30 kilómetros. Así que bueno, eso es lo que nos está pasando. Esos, esos sectores bendecidos tendrían que acoger los que más necesitan agua y los que menos agua necesitan. Esto va a llevar tiempo, o sea, no es fácil mudar una industria, no es fácil cambiar un cultivo... Pero lo vamos a tener que empezar a pensar cuando uno va a dar una factibilidad de que una empresa eh, se radique. Bueno, energía y ah, agua. agua. Y hoy creo que primero agua y después energía. La energía se lleva. Sí, pues. Con dinero se lleva. El agua a veces ni con dinero. Y la gente de la chacra, yo trabajo mucho con la gente de la chacra, eh, lo sufre el problema. Son personas que no derrochan el agua. Pero a veces un mal manejo, de un cauce, un mal manejo de un estanque hace que el agua no sea potable o que tenga algún otro problema. Y ahí el Estado podría estar presente dando algunas indicaciones. Los cuidados de las vertientes. Así es. Sí, la... sí, tal cual. Bueno, nosotros en este espacio siempre apuntalamos, ¿no? Uh -huh. Esta cosa de la experiencia incluso nuestra de captura de agua y lluvia, este, todo lo que es reciclado de aguas grises... Hay, hay mucho por hacer, pero fundamentalmente, digo, poner en valor el hecho de que estés hoy acá, fundamentalmente en un espacio que hace la universidad para empezar a poner sobre la mesa, como bien lo decías, empezar a hablar de este tema, porque estamos atravesando un proceso de, de, que, que demanda ser resiliente frente al cambio climático, es una cosa muy seria, que pone en riesgo obviamente también la seguridad alimentaria de la población, así que, bueno, sin más... Se nos acaba el tiempo y estaría horas preguntándote infinidad de cosas. Es muy valioso tu conocimiento. Estamos muy agradecidos de que comparta todo esto con nosotros. Y seguramente te vamos a volver a invitar, si, si Dios bendice, eh, porque, insisto, Javier Lluvice es una eminencia, es de las pocas personas que realmente conocen muy, pero muy bien la situación de las napas en la provincia de Misiones. Será hasta la próxima, mis amigos. Gracias por estar y nos vemos el próximo jueves. Si Dios bendice en Sociedad Orgánica. estamos cerrando ya al día esta edición de jueves 2 de marzo ya transitando este mes de marzo eh, Jorge tuvimos muchos temas ...relacionados con la UNAM, con el medio ambiente... Así ...otros es. temas también que estuvimos tratando. Distintos abordajes, lo hablamos con la gente del de área de PYMES... ...de la Universidad Nacional de Visiones, nuestras ¿no? capacitaciones... ...para formar a los emprendedores, también bueno, Anaí FLEC con su gen ambiental... ...los contenidos que eh, posicionan justamente el ambiente y su cuidado... Uh -huh, ...aquí en la universidad. Sí, es muy interesante, la verdad, vamos a, par a partir del jueves que viene... Eh, ...retomamos este segmento de gen ambiental, así que estate atento... ...por si te gusta, si te interesan alguno de estos temas te podés sumar todos los jueves. Bueno, el amigo Furlan también, también con el tema de las aguas, Jorge Almada con su mundo al revés, también un análisis desde otra mirada de la realidad internacional. Así es. Bueno, eh, nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau.